Muy buenas tardes, soy un antropólogo jubilado de la UAMIX Xtaparrafa. Es una institución, no sé si se debe decir en paz, descanse, pero está en un trámite absolutamente agonizante el tema, pero es tema aparte. Este, Primero, eh, me toca hacer unas reflexiones sobre el Tren Maya, donde no todo es blanco y negro. Eh, primero, ustedes tienen a la mano esta imagen del mapa que ha sido reproducido tan, tantas veces en tantas publicaciones. Mi argumento aquí es que eh, el tramo de Tulum-Bacalar-Escárcega es absolutamente este, inso, insostenible, innecesario, un regalo del Estado mexicano al capital especulativo de infraestructura de turística futura. futuro. Este, para mí es, es fuera de discusión este, de la construcción, repito, del tramo Escarcega-Bacalar-Tulú, punto aparte. O sea, pero sí me interesa este, el resto de los tramos que viene siendo desde Palenque a, a Mérida, que es la vía tradicional construida por el gobierno, terminada el gobierno de López Mateos, los años 50, de vía normal. Donde en Mérida, en, ese, en esa fecha, en los años 50 hasta el año 95, funcionó una red de, de servicios de pasajeros, mucho menos, de carga, de vía angosta, eh, construida originalmente por los ingleses de 1890 y pico, para servir la economía en el que era en su momento, que en efecto representaba una red de transporte público accesible, barato, más o menos eficiente, lento pero seguro, sí, eh, desde Peto, Sotuta, Tizimín y Valladolid hasta Mérida. Esta, me tocó realizar un documental, dediqué 50 años de mi vida a realizar documentales sobre el tren, yo, yo diría el tren, primer tren maya, en el año 73, ya son, que 46 años atrás. Este documental está disponible en línea, este, si me piden, se puedo dar después la liga y acompañé este, en el documental en aquellos años, en, en varias de las rutas, en particular de Simil, Mérida, donde me tocó como antropólogo en efecto este, reconocer lo que era el valor, digamos, de esa ruta, de las rutas, y su eh, importancia en la economía regional, lo cual me ponga, eh, pone a pensar con este contexto y con experiencia, lo que puede ser el valor de un servicio de transporte público accesible, seguro, ¿sí? Hoy, ¿sí? ¿Desde qué? Desde el mercado de trabajo de las y los eh, individuos y eh, ciudadanos de muchísimos pueblos maya, en la Riviera maya, que van y vienen hoy desde ADO y una flota de mafias, de microbuses, etcétera, a su chamba, este, que puede ser en efecto si este sueño digamos del sexenio del tren Maya se realice puede ser un transporte más barato de lo que está encont encontramos hoy entonces en base entonces a, a, a, además de la experiencia con Ramón de, hacer, de participar en el equipo de la manifestación de del impacto, este, impacto ambiental del tren transpeninsular y el proyecto de capital chino que eso a, a, agregó digamos cierto contexto al conocimiento de, de los intereses de las élites en Yucatán en particular para tal tren que en efecto el hotelero número uno me dijo en el 2013 si el tren no llega al aeropuerto de Cancún que no fue el, la propuesta original del tren transpeninsular ojo, hoy sí no tiene sentido entonces obviamente los hoteleros que mandan este, en, en gran medida este, en esta economía regional, pues tienen los, los escucharon. Este, tenemos entonces en una opción de rutas de servicios, creo, propuesta, servicios interurbanos, muy como el tren suburbano de aquí de la Ciudad de México. Entre Campeche y Mérida, entre Mer Mérida y Valladolid. Y desde el aeropuerto de Cancún a Tulum, o sea, servicio de transporte público accesible, seguro, a tiempo para los que necesitan transportarse. Estos eh, ustedes que están siguiendo esta de la novela de Tren Maya en la prensa pública, las que el financiero, el economista, pues de repente hay planos que, este, digamos, interesantes de, de lo que es el la propuesta de utilizar la, el derecho de vía de las torres de alta tensión de la CFE, sí desde el aeropuerto de Cancún hasta Tulum, detrás de la línea de la, de la, de la costa regresamos a... pero donde está en, hay un problema serio es desde... bueno, dato histórico el, los servicios de tren de carga para el, la termoeléctrica de Valladolid, que es la termoeléctrica que alimenta con energía a toda la Riviera Maya. Quintana Roo no produce energía en ninguna planta generadora. Viene de Valladolid y fue su, el combustorio que, fue, el, que se utilizó para ahora gas natural. Fue transportada en tren hasta 2013, 2014. Esa vía entre Mérida, Mérida y Valladolid existe, y el derecho de vía igual que tiene ya más de 100 años, digamos, de eh, propiedad, digamos, o es, es del Estado. Ahora, lo que se propone en los planos estos que se ve, este, si podemos volver, por favor, al plano original, regional, es desde Izamal, este, al oriente de Mérida, Viendo esto en el, la pantalla. Están proponiendo aquí los señores este, detrás del diseño cocinado, ¿verdad? De Tren Maya. Un ramal nuevo desde Izamal a Piste y Chichén Itzá, Que sería sobre tierras nuevas, expropiaciones, compra, ¿qué cosa? ¿No? Tumba, tumbar el monte, etc. Y luego utilizar la propuesta. Utilizar desde Chichén hasta donde se conecta otra vez con bueno, más bien, se sigue al aeropuerto de Cancún con el derecho de vía de la propia comisión pero es un tramo de Isamal a Valladolid que ya existe ya hoy está en la vía vieja, ¿sí? sin uso y el derecho de vía que es lo más importante ¿por qué la inversión para llevar el tren a Chichen Itza? ¿quiénes van a ir en tren a Chichen Itza? No creo que muchos de los aquí presentes lo tienen pensado, ni una especie de urgencia en la vida personal, en su paseo. Pero aquí hay un discurso de engaño realmente fraudulento, porque si entendemos las, los pulpos, o por no decir mafias, de los proveedores hoy de servicios de autobuses, que te recogen enfrente de tu hotel en toda la Riviera Maya, a las 8 de la mañana, te llevan a, a, a, a Chichén, y este, luego te, en la tarde te llevan a Valladolid a comer antes de volver a, a tu hotel cómodo. Este, en la Riviera Maya ese pulpo de intereses no tiene, o sea, que es mucho más cómodo para los turistas que tomar un taxi a la estación que tiene su horario para ir subir hasta el aeropuerto de Cancún para tomar otro tren para llegar hasta Chichén. No va a funcionar, es una ilusión. O sea, a lo que voy aquí es que tenemos elementos yo diría etnográficos donde las ciencias sociales podemos generar información confiable para mostrar y el argumento es que ese tramo no se requiere ¿por qué no utilizar el tramo actual? y lo único que se requiere es el tramo de reconstruir este, entre Valladolid y el Puerto Cancún pasando por Chemash que hoy no tiene comunicación de, de, de un tren en esta imagen y así se completa la ruta Mérida-Valladolid-Aeropuerto-Cotulú. En el fondo de este argumento mío está la idea de que la, a propósito de la autonomía de las comunidades mayas, será a futuro empleo, en función de su acceso a la educación y servicios de salud, que un transporte público, accesible, barato y seguro, puede ofrecer todos los pueblos átomos y sus estaciones tradicionales entre Mérida y Valladolid por lo menos que agregamos más y para ir a Mérida a la escuela, al hospital, a la clínica al prepa, la universidad etcétera o a Valladolid y eso es un público nada que ver con el turismo podemos ignorar digamos, dejar a un lado el turismo y hablar de transporte público en este tramo de Mérida, Valladolid, aeropuerto y luego Turun, eso es mi propuesta. Este ahora, para entender el tren, estamos hay que entender lo que es la negociación de estos negocios, porque un tren de pasajeros no es rentable. Hay solamente dos trenes de pasajeros rentables en el mundo. Uno en Japón y no me acuerdo del otro, pero este tren, trenes bala de, de, de servicios continuos el tren funciona en base a la carga ¿cuál es la carga? España, el mar... de... La aeropuerto de Cancún es el segundo aeropuerto del país, imagínate la cantidad de combustible que se, comunica, se consume ahí que hoy se entrega con una flota de pipas además de todos los alimentos, materiales de construcción suministros, etcétera ...de lo que consume la zona hotelera de la Riviera Maya... ...donde hay 120 habitaciones, ojo, de hoteles... ...120 y en el cálculo, a grosso modo, del turismo internacional... ...hay dos trabajadores por habitación... ...entonces, podemos más de 200 mil habitaciones... ...trabajadores, nada más de las atendiendo este conjunto... ...de complejos hoteleros y no tan grandes y esto es el, la, el, la mano de obra que requiere transportarse, llegar al trabajo, llegar a su casa y a su pueblo y para volver al trabajo en un transporte público accesible y seguro Entonces, eh, para mí estos es son el, el, los elementos o componentes para construir digamos un tren maya que podemos dejarlo... Este, sí, es un tren maya, pero es un tren que está ofreciendo servicio a pueblos, trabajadores y, este, y los, los y las este, alumnas y alumnos del futuro de la región ahora no soy muy este la contexto nacional no es no hay buenos augurios de que digamos de esta conversación pública que estamos iniciando aquí que, eh, que este hoy sea digamos eh, exitosa fructífera tenemos eh, por estos anuncios de consultas Fast Track este mismo fin de semana en Pueblos del Istmo sobre el tren transísmico, naz que es otra mesa de hoy y eso sí es el proyecto del sexenio, ojo, no es el tren Maya el proyecto del sexenio es el tren nazísmico de capital chino para mover productos chinos entre Salina Cruz y Guazacoalcos y el negocio, digamos, de los contenedores que no alcanzan hoy pasar el canal de Panamá a buen ritmo, de, digamos, de los que son dueños de estos productos. Tenemos la consulta previa libre Disque, que es una simulada este, reportada domingo, por Diana Manso de la jornada el domingo pasado en el pueblo de Ciudad de Hidalgo, Ismo Oaxaqueño, donde la empresa francesa de eólica EDF está, digamos, re, repitiendo eh, la modalidad, digamos, de consultas amañadas y voladas del sexenio pasado. Hay una serie de proyectos eólicos de solares pendientes de Yucatán, que Robert nos va a iluminar seguramente a futuro, donde hay consultas pendientes, además de lo que fue la simulación de la consulta sobre la soya transgénica en Campeche en cuanto a los agricultores menonitas y los pueblos vecinos mayas y que está afectando su producción de bien y la exportación de miel a Europa, que ahora es rechazada por contener elementos transgénicos. Eso es el contexto, digamos. Además, sí, además aquí está el mapa perdido. Si sí, ustedes pueden ver, este, obviamente en Campeche, en el círculo y más arriba, una cantidad de proyectos eólicos de gran escala, aún no construidas, esperando, ya es herencia del año pasado, Cumplir con una serie de requisitos, incluyendo las consultas dichosas, que podemos eh, suponer que van a ser amañadas y simuladas, como lo que está sucediendo hoy en el Istmo Oaxaqueño, con el caso del mismo personal de Sener, Secretaría de Energía, llevando a, este, la, la consulta ante la eh, empresa francesa. Es de preocuparnos, digamos... Este, este ambiente digamos de pues de simulación en el caso no solo de estos proyectos teóricos y solares o, o inclusive de transformación de, de, eh, por a raíz de la soya transgénica sino del propio tren, tren Maya a futuro sin hablar de lo que es la carga y el transporte público seguro y accesible este entonces, en efecto, otro motivo de esta propuesta mía es poner a prueba la promesa de transparencia del nuevo régimen, ¿no? O sea, ¿habrá transparencia en este proceso? Que estamos dudando algunos de nosotros y algunos de ustedes también, pero creo que es el tema y es, digamos, la, el, el reto para este evento. Muchas gracias.